En la actualidad mucho se habla de las criptomonedas, y por ello consideramos que desde nuestro programa FIntegración es importante que entendamos qué son exactamente y si existe interés en adquirirlos, cómo hacerlo, responsablemente. Esta moneda virtual es un activo digital que se caracteriza por emplear un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y su seguridad transaccional. Se entiende por criptografía a un grupo de valores matemáticos codificados que se encuentran cifrados y solo se desbloquean y se acceden a ellos con el código en su formato original. En 1983, David Chaum, criptógrafo estadounidense, crea el primer sistema criptográfico monetario electrónico, llamado eCash, para que luego, en 1995, implementara DigiCash que utilizaba la criptografía en las transacciones de dinero para volverlas completamente anónimas. Es así como la primera criptomoneda que se creó fue el Bitcoin, por Satoshi Nakamoto en el año 2008, seudónimo del creador que actualmente posee un patrimonio de más de un millón de bitcoins, es decir, más de 30 mil millones de dólares. Nakamoto dio vía al protocolo Bitcoin mediante criptografía y en el año 2009 se liberó la versión de código abierto para luego desaparecer misteriosamente en el 2011. Luego del Bitcoin llegaron monedas como Namecoin, Litecoin, Peercoin o Freycoin, que si bien tuvieron un buen rendimiento, el Bitcoin siempre ha sobresalido. En la actualidad existen más de 4.000 criptomonedas en el mercado. El Bitcoin es una moneda cuyo valor actualmente supera los 15.000 dólares, lo que la hace atractiva para invertir. Sin embargo, se caracteriza por su alta volatilidad, por lo que presenta periodos de profundas caídas, como en la actualidad. El crecimiento de las criptomonedas no solo hace que muchos se interesen en comprar. Desafortunadamente, estas han llamado la atención de delincuentes y se han presentado para estafas y engaños por falta de información en su uso. Es por eso que, a continuación, hacemos algunas recomendaciones para hacer todas sus transacciones. Teniendo en cuenta el precio del Bitcoin, quizás esté muy por encima de tus posibilidades de inversión. Es clave entender que tanto para el Bitcoin como para cualquier otra criptomoneda no es necesario comprar la moneda completa, ya que es posible adquirir solo la mitad o una pequeña fracción de esta. De acuerdo con CNN en Español con información develada de Investopedia, existen tres plataformas que han sido calificadas como las más seguras para comprar y hacer transacciones. Coinbase y Coinbase Pro, la plataforma más segura y con mayor oferta de monedas. Binance, el mayor exchange de cripto. Aquí puedes hacer tus compras con tarjeta de crédito o incluso débito si lo deseas, con comisiones muy bajas y muchos descuentos. Finalmente se encuentra Casha. Plataforma en la cual también conseguiremos un catálogo bastante amplio de monedas para inversión. Espere, no solo esto, sino también en algunas ocasiones los usuarios prefieren tener una billetera electrónica donde almacenar de forma segura y personal todas las criptomonedas. Esto realmente no es necesario, desde la plataforma lo puedes manejar. Sin embargo, es lo recomendable para tener mayor seguridad en todos nuestros movimientos, sobre todo si tienes una gran cantidad de criptomonedas.